Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Ojo, ojo, nos salimos. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Grass of Cars en mi canal, donde hoy vamos a hablar de la nueva actualización que ha metido el juego. Os he puesto en pantalla las novedades que ha llevado esta nueva actualización como puede ser el nuevo mapa hipercuadrícula o los 8 nuevos coches inclusive legendaria y coche oculto que hay nuevo en el juego bueno ya estáis viendo el nuevo mapa está guapísimo ya veis la temática modo arcade que tiene entonces le vamos a tirar un poquito con nuestro estruendo y a ver qué tal este nuevo mapa vale aquí lo tenemos Nada que comentar Ya lo estáis viendo vosotros Está chulísimo Vamos a jugar un poquito A ver esto que es Anda, mira esto Los orbes estos azules Lo que hacen es propu propulsarnos Wow Y me fijo también Que A ver sí mira por aquí Hay Hay vidas Te dan vida pero en el mapa, ¿no? A ver, ¿nos vamos a dar una vuelta? Efectivamente. Ahora mismo no la podemos coger porque estamos a full de vida. Pero normalmente el mapa va soltando vidas. Ahí lo estáis viendo. Venga, escapa. No me jodas. Vale, hemos muerto, no pasa nada. Os voy a enseñar una cosa nueva que trae la actualización y que para mí mejora mucho el juego. Que es este botón de reinicio. Que veis abajo a la derecha, que al darle, ahí estáis viendo, volvemos a la misma partida en la que estábamos. Ahí vemos a un cabrón que tiene ya la legendaria, que ojo, cuidado, cuesta 300 gemas. Mirad, se puede ir por las paredes. Chulísimo. Lo que vamos a hacer es conseguir el propulsor y nos impulsamos. A ver, a ver, a ver lo que pasa, a ver. Ya tenemos el propulsor y vamos allá. ¡Vamos! Madre mía, se queda, vamos. Wow, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Ojo, ojo, nos salimos. Ah, carré. Wow, no hemos salido. Ah. Mirad, quería enseñaros una, una nueva cosita que ha metido Crash of Cars, que está muy, muy bien. Que son nuevos mapas cada cuatro horas. Ahí estáis viendo que pone, que queda... 3 horas y 11 minutos para la próxima actualización. Hace no mucho que se acaba de actualizar. ¿Qué pasa cuando se actualiza? Aparece un nuevo mapa. También conlleva que desaparece uno. Pero bueno, vamos a poder jugar a todos los mapas. Inclusive los que vosotros me decíais en los comentarios. Que no podíais conseguir ciertos coches ocultos. Porque no aparecían esos mapas. Bueno, ahora van a aparecer... Vais a poder conseguir los coches ocultos que no tengáis Y bueno, más variedad Más variedad de mapas Donde jugar, los que ya seáis viejos Sabéis los mapas que son, los que no divertidos mucho, están muy muy chulos Y bueno, creo que Crash of Cars pega un buen salto con todo esto Os voy a enseñar lo que es de momento la silueta del nuevo coche oculto Que no sé si todavía lo habrá conseguido alguien Pero yo cuando lo consiga al canal directo que va, un nuevo coche del juego, como también lo es, este nuevo coche para fusionar, decidiros que estéis muy atentos al canal, porque se vienen muchos vídeos, como pueden ser coches fusionados, aperturas de máquinas, donde buscaremos los nuevos coches, cómo poder conseguirlo, dejármelo aquí abajo en los comentarios, me gustaría dejarseis un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo capítulo.